Pasamos a las decisiones que tenemos que tomar a la hora de evaluar por competencias. Esto es un momentazo. Es decir, cada vez que yo me planteo que quiero evaluar el aprendizaje de mi alumnado, tengo que hacer un barrido por todas estas decisiones. Y la primera es, lo que no se enseña, no se evalúa. Y esto dices, anda, te, te ha dado mucho, ¿eh? te, ha, te ha dado para mucho esta frase. Pero dices... Hay muchas, muchas, muchas competencias que no enseñamos y evaluamos. No puedes evaluar cómo es mi hijo socialmente si tú no has hecho nada para enseñarle cómo desarrollar esta competencia, esta competencia social. No, no, lo siento, no se puede, no se puede evaluar lo que no enseñamos. Por ejemplo, un día me enganché mucho con un, con un profe de educación física Porque él evaluaba, uno de los ítems que tenía para evaluar Era la mochila, la mochila de educación física Y digo, pues es que evalúas a todas las madres de tu alumnado Que, que, que tienen la bolsita preparadita y, y a lo mejor aquel pobre desgraciado que un día se olvida el champú Y el otro día las chanclas, se la prepara a él Y lo estás penalizando Porque claro, ¿qué has hecho tú para enseñarles a hacer la bolsa de educación física? Tú luego lo evalúas, luego lo evalúas no vale, ¿eh? o sea, es una de las grandes incoherencias de la docencia. No podemos, no podemos enseñar, perdón, evaluar algo que no hemos enseñado. No podemos, por mucho que nos duela, preferiría encontrar la nota en blanco. No es que no hemos hecho nada. Y como no hemos hecho nada, no la puedo evaluar. ¿Me explico? Aquí sí que tendríamos que ser muy autoexigentes y muy coherentes y muy honestos. Y decir, pues si no lo hemos hecho, no lo podemos evaluar. ¿Sí? La siguiente es del mismo nivel, ¿eh? Lo que se enseña se evalúa. Es decir, si yo he desarrollado acciones educativas para promover una competencia, necesariamente necesito recoger evidencias de aprendizaje de esa competencia. Una cosa que, te, que supongo que esta si la tenéis muy interiorizada, espero... Que evaluar no es calificar, ni calificar es evaluar, por tanto, que son dos procesos que es verdad que se encuentran en determinados momentos, en determinados procesos, pero que no necesariamente van de la mano, ni, ni, ni se vinculan de manera interrelacional, y por tanto, está bien poderlos visualizar ¿no? y representárnoslo como en paralelo, pero con puntos, a veces, de conexión. ¿sí? Y finalmente, que la evaluación ha de ser coherente con el resto de elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje, porque eso también nos pasa, es decir, hacemos una propuesta educativa eh, de lujo con un diseño brutal y luego eh, los instrumentos van a su aire, ¿no? van eh, al margen de lo que es toda la propuesta de enseñanza y aprendizaje de ese tema o de esa unidad didáctica.